La manera en que vemos la realidad está cambiando. Nuestras redes sociales se están expandiendo. Ahora experimentamos un mundo en el que todos estamos conectados. Todos los días hacemos algo que alguna vez consideramos inimaginable. Alcanzamos lugares que antes parecían muy lejos. Intercambiamos ideas y emociones con personas del otro lado del mundo. A veces es difícil seguir el paso a la tecnología en que vivimos avanza muy rápido. Pero está bien, porque gracias a esto ya contamos con OK Cash. OK Cash nos brinda las herramientas necesarias para desarrollar nuestra propia economía. OK Cash trae de vuelta la diversión a los pagos, brindándonos la más grata experiencia del veloz mundo de los pagos sociales. OK Cash es sencillo de usar y divertido para compartir. Puedes compartir e incluso crear nuevos amigos. Promover tu negocio, realizar pagos o transferencias internacionales con el menor costo y de la manera más divertida y veloz. Estas son solo algunos de los beneficios de comenzar a utilizar OKCash, OK el futuro de los pagos sociales. ¿Y tú? ¿Qué esperas?